Hola amigos espero que les estén pasando muy pero muy bien yo soy Emanuel González y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo de un tema eh, que a, a mucha gente que le gustaría empezar en YouTube le gustaría saber antes de empezar en esta plataforma entonces básicamente es cuánto dinero se gana en YouTube cuánto se puede llegar a ganar y cuántas visualizaciones se necesitan para ganar lo suficiente como para vivir eh, bien, como para tener un segundo salario eh, Hay que dejar algunas cosas claras antes que nada Mucha gente tiene la idea, tiene la percepción de que Al tener muchos comentarios, al tener muchos likes O al tener eh, muchas interacciones Esto ayuda de alguna manera a ganar más eh, Pero la verdad es que no es así Sí ayuda de alguna manera Porque mientras más interacciones se tengan en un video, sea likes o dislikes independientemente eh, o comentarios. Mientras más interacciones de este tipo, inclusive los dislikes ayudan para esto, todo esto ayuda a que eh, YouTube recomiende más tu video. Entonces, indirectamente se podría decir que sí sirve de algo, se podría decir que sí sirve para ganar más dinero pero directamente no te pagan por los likes no te pagan por los comentarios te pagan por las reproducciones entonces ¿cómo hace youtube para pagarte yo empecé este canal hace bastante tiempo ya prácticamente 10 años lo empecé en el 2012 eh, sin embargo empecé, tuve muchas muy buenas reproducciones, tuve bastantes suscriptores, de hecho hasta el momento se han ido suscriptores y han vuelto suscriptores nuevos, entonces me he mantenido eh, con la misma cantidad de suscriptores, que son 10 mil y pico, pero a lo que voy es que antes se manejaba de una manera diferente, antes tenías que tener un partner yo estaba, me acuerdo con awesome TV Network que de hecho creo que ya no existen eh, que creo que esta gente trabajaba con una cadena de televisión, creo que era Nickelodeon o no, no recuerdo bien, pero ellos eran los que te asociaban con YouTube, o sea, había un intermediario, entonces ellos cobraban tus reproducciones y ellos por manejar tu cuenta y por publicitar tus videos, te daba... Eh, ellos se dejaban una parte entonces el acuerdo que yo tenía en ese momento creo que era un 80 20 o sea yo me dejaba un 80 de las ganancias y ellos un 20 actualmente es diferente porque ya se hace directamente en youtube yo les estoy hablando de una, una época totalmente a, atrás a, hace mucho mucho tiempo era como se manejaba así sin embargo Ahora YouTube te paga directamente y hay una manera muchísimo más fácil de darse cuenta cuánto es lo que te están pagando. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo nosotros, estas son las, mis estadísticas. Eh, estas son mis estadísticas actuales, las están viendo ustedes en tiempo real. En el, hasta el momento, en los últimos 28 días, yo tengo... 10.200 reproducciones de los últimos 28 días. Esto representa un total de 14.95 dólares. Esto es un número estimado. Y aquí me tira este cómo han, han sido mis reproducciones, cuáles han sido los que han tenido más reproducciones, cuáles han sido los que han tenido menos reproducciones. Y eh, vamos a ver por qué se me queda... Ok. Y eh, básicamente son por las reproducciones. Entonces, ¿cómo hago yo para saber exactamente cuánto es lo que me va a pagar YouTube? Hay algo llamado... Vamos a entrar aquí a la parte de ingresos. Que es CPM. El CPM ahorita lo tengo bastante bajo. Está en 2.48 dólares. ¿Qué quiere decir esto? El CPM es básicamente costo por mil. ¿Qué quiere decir esto? Es el costo que... Eh, vamos a ver si cambio por aquí... aquí dice. Eh, El costo por mil es básicamente YouTube le propone a, a los anunciantes o más bien los anunciantes buscan a YouTube y entran como en un modo de subasta. Entonces ellos le dicen a YouTube ok... Por cada mil reproducciones que pongas de mi anuncio. Yo voy a pagarte X cantidad. Y de esa cantidad obviamente YouTube te paga a ti. Eh, pero entran en subasta. Por ejemplo, la marca Hellman's dice. Yo voy a pagarte eh, 10 dólares por, por cada mil reproducciones de mi anuncio. Y te voy a comprar 100 mil eh, anuncios. O te voy a comprar... Un millón de reproducciones Entonces bajado, basados en ese monto del CPM Es que se hacen estas, estas estos cálculos Sin embargo puede llegar otro anunciante y dice No yo te voy a pagar 15 dólares No yo te voy a pagar 20 dólares Entonces ahí es donde el CPM empieza a subir Y con base al CPM es que te van a pagar El cálculo de las mil reproducciones Esto es un monto que no es fijo Siempre va a variar en algunos momentos puede ser que esté más alto, en algunos momentos puede ser que esté más bajo. Entonces, en este caso ustedes pueden ver que yo tengo un CPM basado en reproducciones de 2.48 dólares. Quiere decir que por cada mil reproducciones yo voy a tener 2.48 dólares. Mil reproducciones en general de todos mis videos y en este momento yo tengo... 10.200 reproducciones. Créanme que esto es un monto bastante bajo. Considerando que yo dejé este canal votado hace mucho, mucho tiempo. Y antes yo recuerdo que ganaba muchísimo, muchísimo más de YouTube. Eh, sin embargo, mi idea es hacer que este canal crezca de nuevo. Volverle a inyectar un poquito de vitalidad que vuelva a estar más activo. Y volver tal vez lo más cercano a los números actuales. En algún momento, creo, quiero que vean esto para que ustedes se hagan una idea. Yo tuve un video, de hecho todavía está publicado en el canal. Eh, que se llama, usar chip será obligatorio en Estados Unidos. Esto es una noticia que yo la vi en algún lado, en, en una página escrita. Y simplemente lo que hice fue copiar el texto, pegarlo en cuento Ni siquiera soy yo hablando. O sea, es un, es un programa que habla con una voz robótica. Y le puse un, un audio. Le puse videos, le puse música de fondo, le puse imágenes de apoyo. Y de ahí creé el video. Sin ningún tipo de esperanza de nada. Simplemente era porque quería tratar de... de de practicar mi edición y tratar de agregarle cosas para subirlo al canal. Cuando me doy cuenta, este video tenía un millón de reproducciones. Creo que eran como en seis meses, una cosa así. Obviamente las reproducciones empezaron a bajar paulatinamente. Hasta el punto que, que ya prácticamente, vean, eh, en las últimas 48 horas solamente tuvo una reproducción. Pero si vemos en su mejor momento, este video... Empezó en un día 139 reproducciones. El, vamos a ver el pico más alto que fue aquí. El lunes 3 de septiembre del 2012. Este video tuvo 12.121 reproducciones. En un solo día. Luego aquí bajamos a 1.400. Bajamos a 3.000. O sea, básicamente se mantenía. En este periodo se mantenía entre 2000 y 1000 reproducciones lo pueden ver aquí hay 2000 aquí hay 2000 aquí hay 3000 aquí hay 1800 empezó a bajar aquí subió a 2000 o sea prácticamente en estos meses se mantuvo en mil y pico 3000 reproducciones en ese momento vean que aquí aquí él me pone un estimado de cuánto he ganado yo de este video hasta el día de hoy sin embargo aquí hay que tomar algo muy en cuenta que ellos lo hacen basado en el cpm que hay en ese momento no en el momento de estas fechas del 2012 entonces en ese momento yo recuerdo que eh, en un mes yo llegué a ganar 200 dólares solamente por este vídeo um, basado en el cpm de aquel momento donde inclusive pagaban más que ahora ahora pagan muchísimo muchísimo menos eh, y así se fue comportando hasta llegar a la fecha de hoy que hay días que ha tenido cero reproducciones dos reproducciones, tres reproducciones y aquí hay algo muy importante, vean que el título de esta noticia dice, usar chips será obligatorio en Estados Unidos y algo que llama mucho la atención es que se utiliza la palabra Estados Unidos y curiosamente mucha gente de allá, de Estados Unidos llegó a ver este video y eh, el CPM en Estados Unidos es muchísimo más alto que en Latinoamérica ¿por qué? porque básicamente ellos eh, en Estados Unidos hay mayor cantidad de empresas que quieren sus anuncios en YouTube entonces el CPM es muchísimo más alto y cuando tu video es más visto en Estados Unidos te pagan más porque el CPM que se utiliza en Estados Unidos es muchísimo más alto que en Latinoamérica Entonces un video con menos reproducciones podría llegar a tener más ganancias Que un, eh, si el video fue visto en Estados Unidos Que eh, un video con muchísimas, muchísimas reproducciones Que fue visto únicamente en países de Latinoamérica eh, Vamos a ver, voy a abrir aquí una pequeña ventana para que ustedes vean en aquel momento yo recuerdo que el 80% de la gente que veía mi canal de YouTube en ese momento era de Estados Unidos. Gente latina, gente de México que estaba en Estados Unidos y había visto el video y se compartió, se volvió viral. La gente le hizo mucho caso a esa noticia y entonces sucedió que se, se viralizó. De hecho en el, yo ponía el título de mi video en YouTube y yo recuerdo que en esa época todas las semanas tenía que estar entrando... Y si YouTube detectaba que mi video había sido copiado. O sea, lo bajaban y lo volvían a subir. Yo podía eh, reportarlo para que lo bajaran. Y yo recuerdo que en esa época, todas las semanas tenía que estar revisando. Porque ese video la gente lo bajaba y lo resubía. Entonces, era un tema bastante complicado. Pero fue un video que se viralizó muy bien. Ahora, en este momento, si ustedes ven acá... Yo tengo la mayor cantidad de visitas. Esto siempre basado en los últimos 28 días. Es un 41.6 de Colombia. Entonces el CPM que me van a pagar a mí. Va a ser basado en los anunciantes que hay en Colombia. Esto no ayuda mucho en ningún país de Latinoamérica. Eh, en segundo lugar Perú. En tercer lugar eh, Argentina. Cuarto México y quinto Costa Rica con apenas un 1.1% de mi país. Eh, y vamos a ver qué más información les puedo dar de acá. Ok, esas son las estadísticas totales que estábamos viendo. Aquí eh, YouTube te lo desglosa muy, muy, muy, muy bien. Y hay una parte que es de interacción. ¿Qué tanta interacción? Eh, ha tenido mis videos esto es muy bueno, tenerlo en cuenta porque mientras más interacciones tenga tu video sea negativo, positiva, sean comentarios buenos, sean comentarios malos sean likes o dislikes YouTube te va a recomendar tu video más que otros videos, entonces eso ayuda a tener más reproducciones y algo a tener en cuenta es que debes de utilizar tags los tags es la manera de decirle a YouTube de qué trata tu video. Los tags te dicen eh, más o menos cuánto, eh, cuánto eh, de qué trata tu video y qué tipo de anunciantes recomendar le recomendaría a YouTube para que se publiquen sus anuncios en tus videos. Entonces, por ejemplo, si yo hago un video de finanzas y hay una empresa encargada de hacer trading que quiera anunciarse en mi video va a, a youtube le va a ser más fácil colocar ese anuncio en mi video pero si tú haces un video de 50 cosas sobre mí pues aunque tenga muchas reproducciones probablemente youtube va a meterle menos anuncios porque no es un tema que a las marcas le llame mucho la atención entonces siempre hay que tener Temas eh, específicos, muy especializados para que YouTube sepa de qué trata tu video y le ponga la mayor cantidad de anuncios para nosotros ganar este, esas, esas interacciones o esas, eh, esas reproducciones que es lo que nos, nos está interesando a nosotros ahorita ahora bien con la pregunta cuánto he ganado yo en youtube mi canal yo lo reactivé en diciembre de 2021 ahorita estamos en marzo 2022 y para que youtube te haga el primer pago tienes que tener un umbral de 100 dólares entonces esto quiere decir que youtube me va a pagar a mí esos 100 dólares hasta que yo los tenga completo o supere ese monto eh, quiere decir que eh, de diciembre a febrero porque marzo todavía no ha contado ya logré esos 100 dólares entonces ya estoy en el proceso de que me lo envíen ya estoy en el proceso de que eh, youtube me haga efectivo este dinero entonces eh, por todos los videos que he subido últimamente por la reactivación que le he metido a mi canal que ya ahora, ahora sí estoy metido en youtube con más fuerza, eh, no como antes que tenía el canal totalmente abandonado. Más o menos, para que ustedes se hagan una idea, son 100 dólares en 2-3 meses. Algo que realmente no funciona para nadie. Sí, como un dinero adicional, pero sinceramente, yo mis videos los hago porque son temas que me apasionan, cosas que me gustan. Yo, eh, con a través del tiempo. Ustedes ya vieron que yo he tenido este canal desde el 2012. Eh, yo ya he visto qué temas funcionan y qué temas no funcionan. Pero a mí se me hace aburrido hacer videos solamente porque sé que van a tener visitas cuando es un tema que realmente no me gusta. Entonces yo prefiero hacer videos que me gustan, que me divierten. Eh, aunque sé que no van a tener las visualizaciones suficientes pero es algo que simplemente me gusta hacerlo y lo voy a seguir haciendo y este canal nunca ha tenido un tema definido y creo que va a seguir así eh, de hecho he subido en este canal videos de gameplays, he subido videos de, de un speed draw dibujos que me pongo a hacer digitalizados, o sea cosas que realmente me gustan He hecho críticas a empresas, plataformas digitales, que, que realmente son un esquema Ponzi. Pero no porque quiera ganar dinero de YouTube. Ya vieron que en YouTube no se gana lo suficiente. Sino porque realmente me da, siento la necesidad de hacerles saber cómo es que funcionan. Porque hay demasiado desconocimiento sobre este tema de mucha gente. Y piensan que, que este tipo de inversiones los va a sacar de la pobreza y no. Pero, en fin... Eh, creo que eso es todo lo que les tenía que decir, me parece que sí y creo que sí, <ríe> entonces más o menos para que ustedes se hagan una idea, en los últimos tres meses he ganado 100 dólares, ese es el resumen y para alguien que se quiera hacer un canal de YouTube yo siempre les voy a recomendar que sí, que lo hagan porque les gusta, porque quieran aprender de edición, porque quieran aprender de comunicación porque quieran mejorar su forma de hablar. Porque quieran mejorar este, su oratoria. Por X o Y razón. Pero no porque realmente quieran ganar dinero de YouTube. Eh, para mí, obviamente, el dinero no es que, que, que la gente no lo quiera. O que yo no lo quiera. Porque sí, a mí me gustaría ganar lo suficiente eh, en YouTube. Para yo poder vivir únicamente de YouTube. Pero... Siempre es bueno tener en mente que YouTube es una plataforma donde puedes ganar ingresos extra. Pero cuesta mucho que realmente llegues a vivir de esto. La verdad, vean la experiencia que yo tengo en YouTube desde el 2012. Se lo puedo decir con mucha seguridad. Para vivir de YouTube se necesita, número uno, mucha constancia. y Número dos y principal, mucha suerte. No necesariamente porque hagas el mejor video vas a tener muchas reproducciones. No necesariamente porque lo edites mejor, porque tengas el mejor contenido. Hay videos que han sido, que yo he visto que tienen de canales que son videos, o sea, demasiado, demasiado buenos. He visto videos eh, de gente que trabaja en ilustración, de gente que hace animaciones. He visto eh, gente que son reporteros, que hacen eh, videos tipo documentales que o sea es un vídeo que realmente pareciera que pudiera estar en history channel y ustedes ven sus reproducciones y me da un poco de pena porque todo ese trabajo se está desperdiciando entonces eh, eso es todo espero que les haya gustado el video que hayan aprendido un poco y si tenían curiosidad de saber cuánto gano yo en este momento en youtube eh, ya lo saben y voy a hacer un video dentro de un año más o menos comparándolo con este video a ver qué tanto he mejorado mi rendimiento en YouTube y ver cuánto más me están pagando puede ser que de aquí a un año esté ganando 100 dólares en un mes puede ser que esté ganando 500 dólares en un mes eh, y justamente por eso hago este video para que quede documentado para yo después dentro de un año verlo y compararlo con mis resultados dentro de un año. Pero en fin muchachos. Creo que ya se extendió mucho este video. Eh, espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.